Vale, pues vamos a arrancar. Siempre lo que hacemos antes de comenzar es comentar un poco de qué va esto del grupo de WordPress Barcelona, ¿vale? Para los que seáis nuevos, pues que sepáis un poco de, de qué va. Y los que ya venís más habitualmente, pues os tenéis que comer este pequeño tostón de cinco minutos, pero ya está. Vale, pues... Uy, no lo quiere coger. Ah, me deja mal, ¿eh? No, no. Ahora. <risa> Vale, básicamente el grupo de WordPress Barcelona es un grupo de meetup, pero no deja de ser un grupo de gente que nos organizamos para hacer un evento, en este caso al mes. La idea o el concepto que tenemos es que sea un grupo diverso, o sea, es decir, cualquier tipo de perfil y cualquier tipo de persona es bienvenido y lo que hacemos es hacer charlas centradas en es un poco del de, de desarrollo web en general y WordPress en particular. Es decir, siempre vamos a hablar de todo lo que tenga que ver en torno al desarrollo web con el punto en común de que, de que sea WordPress, que al final por eso se llama WordPress Meetup, porque si no se llamaría eh, Pepito Meetup. ¿vale? Y la otra parte que tiene importante es que tiene un carácter local, es decir, estamos en la ciudad de Barcelona y siempre lo que vamos a intentar es que la Personas que vengan a dar una charla o lo que sea, es este mínimamente relacionado con, con Barcelona. Vamos a tocar, o sea, vamos a hacer charlas de todos los perfiles, de la misma manera que todos los asistentes tenemos un perfil diferente, ¿vale? Y la idea, o un poco lo, el, el concepto, es que podamos estar todos contentos. Es decir, no hacer muchas charlas técnicas, no hacer muchas charlas solo de diseño, no hacer muchas charlas solo de SEO, sino intentar poder eh, abarcar todos los perfiles para que todos estemos contentos porque al final la razón de la Meetup es que todos estemos contentos porque la hacemos entre todos, ¿vale? Hay algunos que pringamos más, que somos los que estamos en la organización, pero al final es, es un poco de todos. Los principales puntos donde nos vais a encontrar es en, la web de, en, o sea, en el canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde tenemos todos los vídeos de las charlas eh, grabados. Cuando empezó, antes de pandemia, hay algunos subidos eh, grabados. Durante la pandemia los hicimos todos online y están todos, todos grabados. Y desde pandemia hasta ahora los estamos grabando todos en, con cámara y pues, a los siguientes días los vamos a subir nosotros en nuestro canal. Tenemos la web de Meetup.com donde vamos dando de alta las diferentes charlas que hacemos. La mayoría de vosotros os habéis enterado de esta charla por la web de Meetup. Luego también tenemos WordPress TV, que es un poco la réplica de, de YouTube. ¿vale? En YouTube van a estar solamente nuestros vídeos y en WordPress TV tenéis la ventaja de que se suben todos los vídeos de, de los diferentes eventos de WordPress que se hacen en todo el mundo, desde mitas desde WordCamps, etcétera, etcétera, en diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Quien no conozca la... ¿Todos lo conocéis, la plataforma WordPress TV? ¿Sí? ¿Más o menos, no? Pues quien no la conozca, que entre, porque es muy interesante. Y luego tenemos nuestra propia web, que esto es un honor decirlo, porque hasta ahora lo que teníamos era una cosa así un poco chusquera. Y ahora tenemos una cosa bastante decente, en el que damos de alta pues, un poco el compendio de las tres cosas que habéis visto ahí. Es decir, damos de alta las diferentes Meetups, damos de alta también los vídeos, y además alimentamos cada, cada entrada pues con las slides de la persona que ha venido a dar la charla, con el vídeo, enlaces de interés. Y aparte, si os ha gustado alguna de las personas que ha venido a dar una charla, tienen una ficha en la web, etcétera, etcétera. Los que no os con la conozcáis, os invito a que a que la visitéis. Hoy me la está jugando, ¿eh? El cachivache. Sí, sí. Es que no no, no tiene no llega. ¿Le has cambiado no las sé. pilas? No va con pilas esto, ah. no pila batería. No, no, pero funcionar funciona, lo que no coge el, el, la señal. Vale, ¿quién organizamos esto de WordPress Barcelona? Pues estos cuatro que vemos aquí. Y Nora, preséntate tú. Bueno, yo, yo soy Nora Ferreiros. Uy, es ¿verdad? <risa> Hola, sí, sí. Vale, eh, bueno, luego os explicaré un poco más, pero bueno, yo soy Nora Ferreiros, soy la única diseñadora del grupo, soy diseñadora de interfaces experiencia y experiencias de usuario y soy autónoma. Yo diseño para WordPress y para todo un poco lo que me toque. Muy bien. Luego tenemos a tanto a José Conti como a Nuria Ramoneda, que no, no han podido venir hoy a la sesión. Y bueno, José es programador de WordPress y de WooCommerce, y eh, Nuria es desarrolladora WordPress. Y luego estoy yo, que me llamo Juan Cadilla soy programador frontend, programador de lo que se ve, como a mí me gusta decir, para que se entienda lo que hago. Y tengo mi propio estudio donde hacemos temas y plugins a medida. Se llama jbelovia.com. Si me quiere hacer caso. Vale, aquí tenemos los diferentes patrocinadores eh, que tenemos en, tanto en el grupo y para este evento. Por un lado tenemos la, la WordCamp Central, que es quien ha patrocinado estas tres ediciones que hemos hecho aquí en el Beta House. Eh, tiene un plan en el que si necesitas fondos económicos para poder hacer las diferentes meetups, pues nosotros nos hemos acogido a uno de esos fondos para... Estas tres últimas sesiones que se nos quedaban colgadas del 2022, pues hemos podido recurrir a este fondo para, para que nos subvencionen y nos paguen el alquiler de la sala. Vamos. Por otro lado tenemos Sideground, que es el patrocinador que cuando acabemos aquí la charla vamos a tener unas empanadillas y unas bebidas, pues es el patrocinador que paga un poco el networking que se dice. Y por otro lado tenemos Beta House, que en esta edición lo que ha hecho es patrocinar toda la parte del Coworking Day que ha tenido durante el día de hoy aquí. Que los que, ¿Alguno de vosotros ha asistido al Coworking Day? Creo que solo uno. ¿Vale? O sea, habéis estado vosotros dos a todo el día desde primera hora. Más o menos, ¿no? <risa> vale. Y ha sido interesante, ¿os ha parecido? Vale. Bueno, para que lo... Como queda en vídeo, lo explico un poco, sí, pues no, la idea era dar un, un, un día gratuito para que el, las, los diferentes asistentes a esta meetup, pues pudieran probar un día, un día en el coworking, cómo es un día y la experiencia, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? Vale, hoy vamos a ver eh, cómo, cómo y por qué crear webs más sostenibles con WordPress, con Nawai y con Nora. Y, aunque no lo tenemos puesto aquí, ya tenemos la fecha de la siguiente, que era el 26, ¿no? 27 de enero. 27 de enero. Y, además, estrenamos sitio. Porque hemos, eh, creo que era una iniciativa, o sea, era una, no me sale la palabra, una convocatoria. Esto. Sí, una convocatoria. Abrieron una convocatoria para poder, las diferentes, eh, diferentes grupos y entidades que quisieran eh, participar en poder dar charlas o poder hacer uso del Canodrum. Quien no lo conozca, el Canodrum es un edificio donde hace muchísimos años, pues su nombre ya te lo indica, era un canódrum, o sea, se hacían carreras de perros. Es que me, me parece raro hasta decirlo porque es, me parece tan, una atrocidad tan grande que... Pero bueno. Sí que es verdad que también la idea de... ¿Sí? Pero hace muchísimos años que no se utilizaba, me parece. Muchísimos. Claro. Bueno, pues... Aquí está un claro ejemplo de lo que se puede hacer con un edificio que sea destinado a un uso un poco raro y pues lo han aprovechado lo han reformado en su día era un coworking y ahora forma parte del ayuntamiento de Barcelona y lo que hacen es pues lo que veis es un, un sitio en el que se hacen diferentes diferentes entidades relacionadas con software creo que hay más cosas no porque hacen también temas de como pone ahí de, es básicamente de como un hub tecnológico en torno al open source al código abierto entonces bueno parece como un poco hecho a medida nuestra pero a lo que hay acogen proyectos de todo tipo, eh, tecnológicos, que trabajen con recursos y en el entorno con los valores del código abierto y pues ir ahí a trabajar o te ceden espacios o lo que sea. Entonces, bueno, tienen unos valores X y si los cumples y tienen espacio, en este caso tenían, pues te aceptan y... Ahí están, tenéis otro. Allí, aparte de estar nosotros, pues hay muchas otras iniciativas y eventos relacionados con tecnología. Es bastante interesante, pero bueno, eso entráis en la web, lo miráis. Así que en principio arrancaremos ya el año que viene, todo 2023, haciendo las charlas eh, aquí en el Canodrum. Entonces ya nos marearemos tanto con ahora la hacemos aquí, ahora la hacemos allá, etcétera, etcétera, sino que, que lo haremos aquí. El formato va a ser el mismo, es decir charlas de una hora, hora y media, con luego un pica-pica al acabar. Lo único que cambiaremos es la hora. Hasta ahora las estábamos haciendo a las 7. Aquí las haremos a las 6, porque es, el horario que tienen es hasta las 8. Entonces, la reserva que haremos es de 6 a 8, ¿vale? Y bueno, tenéis aquí la, un poco los datos, ¿no? La sala donde, se, donde haremos la charla se llama Ada Lovelace. La, la ubicación es la calle Concepción Arenal 165. Y tenéis el metro más cercano, es la línea 1, creo que es la roja, ¿no? Fabra y Puch sí. Y cualquier duda, cualquier cosa, tenéis la web del Canodrome para ver cómo llegar, hay fotos de la sala, etcétera, etcétera, ¿vale? Para los que tengáis dudas. Y yo diría que con esto, si me hace caso, ¿vale? Y simplemente recordar que las Meetups son para el beneficio de la comunidad WordPress en su conjunto, no de negocios o individuos concretos. Y llegados a este punto, os dejamos con Agua y con Nora. ¡Bien! Yeah. <ríe> Todo vuestro. Bueno, empezaré yo presentando. Muy bien, a ver si funciona. Sí. Bueno, si nos os diré a vosotros que lo paséis. Bueno, muchas gracias por venir a vernos. En verdad nos hace mucha ilusión que hayáis venido a una charla sobre sostenibilidad porque sabemos que, bueno, es un tema concreto. Uh, lo primero, vamos a hablar... Sí que tiembla, pero... Ah. Es que no, no llega, no sé por qué. ¿Qué os vamos a contar? O sea, ¿Qué os vamos a hablar hoy? Os vamos a mantener un poco la moto, pero bueno, no mucho. Os vamos a contar un poco el contexto, es decir, de, de qué va esto de la sostenibilidad. Eh, os vamos a decir un poco qué puede pasar a corto término, a corto, ¿no? Sería a corto... a corto medio plazo, eso quería decir, eh, con el tema. Es una hipótesis de lo que creemos que podría pasar. ¿Qué beneficios hay de hacer webs más sostenibles, aparte de los obvios, y quién se puede beneficiar de ello. Luego os contaremos trucos para cómo podéis hacer webs más sostenibles. Os recordamos que es más sostenible, la perfección no existe, así que simplemente son cosas para que podáis empezar a implementar. Todo suma. Y por último os contaremos pues, cómo hemos llegado hasta aquí y qué hace WordPress al respecto de este tema, porque por suerte la comunidad de WordPress hace algo al respecto, ¿vale? Y sí, es contagioso, ya os lo digo ahora. Vale, esto es lo que os vamos a decir y ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la gente que os lo va a contar? Bueno, esto somos nosotros, esto es absolutamente real, de hecho este es el, event es, sí, es el primer evento que hacemos Nahua y yo juntos desde este momento público, si no sabéis lo que es o no lo habéis visto, bueno, esto es un evento que hicimos para la Work en España de no me acuerdo qué año, 2021 creo. Podéis verlo en está, si buscáis Late Show o Late Night. Y total, que bueno, que a veces damos charlas intensas, pero la mayoría del tiempo somos esta gente súper seria y rugurosa. Entonces, lo primero que os voy, a, os voy a contar yo el contexto, os voy a contar... Eh, qué es la sostenibilidad o qué podemos en entender por sostenibilidad. Eh, aquí, aquí es donde vivimos nosotros, ¿vale? Esta es la Tierra y esto es como más o menos la mayoría de nosotros, o la mayoría de gente, en este caso yo ya no, entendemos que funciona un poco la cosa, ¿vale? Bueno, esta es el planeta, en el planeta pues hay materia, lo que llamamos materias primas, ¿no? Cosas, hay minerales, hay agua, hay madera, hay todo lo que, lo que nos hace falta para vivir, se supone. Todas esas cosas nos hacen falta para hacer lo, todo lo que usamos, la ropa que nos ponemos, cualquier cosa que haya por ahí. Y después, pues no sé, hay una magia. Nosotros tiramos las cosas al contenedor y no sabemos qué pasa y luego volvemos a este punto otra vez y ya está. Hay una especie de universo paralelo en el que se van todas las cosas que no usamos y en ese universo mágico también es donde está la nube que no sabemos dónde está ni qué pasa, pero que es la magia que hace que funcione Internet. Bueno, esta es un poco la concepción que tenemos, pero la sostenibilidad, lo que nos quiere enseñar es que en realidad lo que pasa o lo que debería pasar es esto. Hay el planeta con lo que hay dentro, nosotros incluidos. He hecho las flechas al revés, perdonad. He hecho sea, las flechas, esto va aquí y esto va aquí, ¿vale? Están los recursos, en los recursos hacemos cosas y una vez que ya no usamos esas cosas, o si las desechamos y las tiramos al vertedero, se siguen quedando allí dentro. Podemos hacer algo, podemos no hacer algo, podemos consumir menos cosas, pero en cualquier caso ser consciente de que esto es en verdad lo que pasa sería un poco el, el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad es poder hacer este círculo constante y que las cosas vuelvan a ser materias primas y eso nos permitiría hacerlo para siempre técnicamente. Entonces bueno, esto sería un poco el contexto en el que nos movemos, evidentemente con esta charla no vamos a solucionar este problema, pero solo para que nos ubiquemos un poco en, en lo que entendemos por sostenibilidad, ¿vale? Para que nos ubiquemos un poco más en lo que estamos, retomando lo que os decía del internet que funciona con magia, evidentemente no es verdad, aunque muchas veces el concepto de la nube nos como ayude a pensar, ¿no? De que los datos están por ahí y no sé qué, en realidad estos son los datos, la pregunta no es si Internet es sostenible en realidad, la pregunta es ¿el Internet que utilizamos ahora de la manera que utilizamos ahora y etcétera es sostenible? Las cosas pueden ser sostenibles o no, depende más de cómo los usemos. Y bueno, con estos datos sería un poco la respuesta. ¿vale? Si Internet fuera un país, sería el sexto en gasto energético. Esto es un poco loco, pero por supuesto sería de Occidente ese país. Internet, esto es bastante interesante, emitimos utilizando internet más gases invernadero que, que los aviones, que cogiendo avión, que también está ahora muy de moda, ¿no? que si viajamos, no bajamos, que si tec los suites y tal. Bueno, pues que sepáis que Internet, usando internet todavía entre todos gastamos más, que supone el 2% de las emisiones de CO2 totales, pero que en 2040 si no hacemos nada, es decir, si internet es igual que ahora o, o seguimos en la progresión en la que vamos, llegaremos al 14%, eh, que solo entre el 5% y el 31% de las webs que existen ahora mismo están en un hosting que utiliza energía renovable para funcionar, eh, porque recordemos que nos hace falta energía, no hay magia en internet, y que las páginas web, de las que hay todas, no solo las que están con energía renovable, eh, se gasta entre 1,2 a 3,6 gramos de CO2 por cada página que visitamos. Esto es página, no es web, es página individual. URL. URL. Es decir, seguro que si todas vuestras webs tienen varias páginas. Bueno, pues esta es cada una de las páginas, no todo el concepto de la web, ¿vale? Ahora que os he dado muchísimo bajón, <risa> le voy a dejar a... Nora que se coma el marrón! Vale, entonces, básicamente, después de lo que os ha comentado Nora, pues vosotros podéis estar... Con un mood distinto, ¿no? Unos podéis estar un poco más así, rollo vamos a morir todos, vamos a intentar hacer algo para evitarlo, pero también es verdad que puede haber algunos de vosotros que digáis pues tampoco estamos tan mal, yo creo que esto dura un buen ratito más, ¿vale? Entonces, como aquí no hemos venido a juzgar qué tenéis que pensar ni nada de esto, mi idea es introduciros un par de hipótesis que podrían ocurrir en los siguientes años para que independientemente de en qué mood o en qué meme os veáis representados, pues os convenzca gracias a estas hipótesis, ¿vale? La primera de ellas eh, sería que igual en unos años, y ya veremos que la primera vez que propuse esto me pareció un poco fliparse, y os puede parecer un poco flipado, pero creo que, mmm, bueno, nos estamos acercando, es que se creó un certificado sobre sostenibilidad web y que esté basado ahora mismo en CO2 emitido, ¿vale? Esto os puede parecer un poco flipado, pero si vamos a... Cosas que ya están ocurriendo, supongo que esto os suena de algo, ¿verdad? Son las categorías que ahora se han actualizado, creo que han juntado todas las AS, pero el concepto es que la A es lo que menos consume y si tienes una lavadora G es un mal momento para tener cualquier electrodoméstico que esté aquí porque consume mucha más energía y aparte de fastidiar el planeta independientemente te va a hacer daño en tu factura, pero bueno, esa es otra historia. Luego, otra opción que seguramente os suena, son estas pegatinas. La intención es la misma, la esencia supongo que es buena, pero no se entiende muy bien, no sé cómo lo veis vosotros, pero que la B sea la peor de las opciones y que esté en amarillo y que luego la C esté en verde, cuando esto supone que es cuanto más verde, está asociado a sostenibilidad, menos, menos humo. Luego tenemos la certificación eco, luego la cero. Bueno, básicamente es una certificación. <risa> que es bastante liosa, pero el concepto que hay detrás es que básicamente sepas si tu coche está en, un, en una categoría que contamina mucho. De hecho, hay ciudades que ya están restringiendo el paso a, a algunos vehículos y estos son casos un poco de la vida física. o de sí. Pero si nos lo llevamos a, nuestra, a nuestro territorio, que es la parte web, tenemos un ejemplo que es que con accesibilidad existe... Estas, bueno, básicamente guidelines o recomendaciones de, de la WCAG que básicamente está diciendo si tu web es accesible o no a ese estándar, ¿vale? De hecho, esto es obligatorio ahora mismo si creas webs gubernamentales o de algunos tipos, ¿vale? Con lo cual ya veis que eso de esa flipada de que haya un certificado, bueno, empieza a tener un poco más de sentido. Pero os voy a proponer <ríe> un nuevo, o sea, como todavía no hay este estándar creado, voy a proponeros un estándar que eh, pues yo propuse este sistema visual, que es bastante gráfico, que es, son pinos, cuantos más pinos, más sostenible es tu web. El gran Juan Hernando Ciudadano B le acuñó el término Nahuaipinitos, lo cual me parece bastante interesante, y aparte de ser sofisticado, elegante y... <ríe> entendible, tiene la ventaja de que en temporadas festivas como estas, podemos hacer que tenga ese toque en el que básicamente te ajustas y te ganas un poco a la gente que está en Mood Navideño, ¿vale? Bueno, quitando bromas, bromas aparte, para la hipótesis 1 os voy a traer varias herramientas que ya existen y que, bueno, nos pueden indicar que igual juntándolas todas o creando un estándar alrededor de estas, podría ir o cumplirse esta hipótesis, ¿vale? La primera de ellas es Website Carbon Calculator, es una de las más conocidas. Todas ellas, básicamente, tú pones la URL en su web y te dan unos datos, ¿vale? No me voy a enrollar mucho en qué significa cada dato, porque la idea es que todas ellas, básicamente, te dicen principalmente si estás en qué rango de comparado con el resto de la web estás, en este caso es mi, bueno, mi web, y está considera que está entre las 90%, más del 90%, que están más, le llama limpias, ¿vale? Te dice el estimado de CO2 que se libera por cada página, visita, y luego también una cosa muy interesante es que te dice si está utilizando un hosting sostenible o no, ¿vale? Esto luego os explicaré cómo lo hace. Y además, todas ellas, o al menos algunas, intentan poner en contexto qué significa eso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, te dice que si tienes 10.000 páginas, eh, esta web si tuviera 10.000 páginas eh, mensuales, si yo plantara un, un árbol, podría hacer un offset de esto, ¿vale? Esta no es la idea general, pero bueno, básicamente es para que te hagas una idea de cuán contaminante puede llegar a ser tu, tu web. Otra de ellas es Ecoping, que también te da un Ecoscore, ya veis que da un 87, o es sea, algo parecido al 90 que consideraba Website Calculator. La diferencia aquí es que te da, ahí en, en la izquierda, ahí como más subapartado, si tú puedes ir a ver, pues qué está ocupando cada cosa, ¿vale? Que luego hablaremos de imágenes, vídeos y demás. Y también te dice algunos trucos que puedes hacer para mejorar, ¿vale? Veréis que el número de CO2 aquí cambia un poco porque, por ejemplo, no está considerando que mi hosting tenga eh, energía limpia, sino que está considerando que como está en España hay un porcentaje X de energía limpia y entonces hace el cálculo con eso, ¿vale? Por eso el número de CO2 que van apareciendo, veréis que hay discrepancias, no es lo más importante, ¿vale? La idea es que cada una de ellas te puede dar un indicador, en este caso, pues Ecograder, en el caso de mi web es una de las que mejor sale parada, pero bueno, te da un número de, de CO2 que está liberando y aquí abajo hay un montón de insights que no las he puesto, pero la idea es plantearos que podéis visitar estas webs y elegir un poco o la combinación de las que os sirvan para, para hacer cambios, ¿vale? Y por último está Beacon, que es bastante similar a las anteriores. En este caso incorpora también las Google Core Vitals, que te las muestra abajo. Y bueno, básicamente también te dice, considera que en este caso, el, esta página estaría considerada como great, o sea buena, a nivel de huella de carbono. ¿vale? Entonces la idea no es tanto que te obsesiones con los números de CO2 y demás... Ni incluso ni que te obsesiones en que estés en great, fantastic, 99, 100%, sino que si tú estás, por ejemplo, la primera vez que vas en un 60, si puedes tomar ciertas acciones para pasar a un 70, pues bienvenido sea. ¿vale? O sea, es un poco para que os sirva de motivación para, para, para mejorar vuestra web y hacerla un poco más sostenible. Esta, The Green Web Foundation, es básicamente una fundación que tiene una API que permite que todo lo anterior que hemos visto miren si tu hosting está en energías libres, o sea, energías alternativas o verdes o no lo están, ¿vale? Muchas de ellas tienen lo que se llaman sellos de sostenibilidad web. Básicamente esto ahora no es un estándar, pero ya veis que también han sacado pues website Carbon Calculator, tiene la suya, Ecoping y también The Green Web Foundation te, te permite poner en el footer o donde tú consideres que tu web está utilizando energía limpia. Tienen APIs públicas, con lo cual, si hay algún desarrollador que quiere engancharse aquí y hacer cosas eh, relacionadas con estas se puede hacer. De hecho, luego explicaremos un par de plugins que utilizan, que utilizan esto. Y para que veáis casos prácticos, también, para que no veáis que esto es de, pues, de cuatro <risa> motivados que empiezan a utilizar esto, BBC Future utiliza, al final de todos sus eh, posts, utiliza, básicamente pone la cantidad utilizando estas APIs de CO2 que emite ese, ese artículo, ¿vale? Y luego Ecosia, que es un buscador que planta árboles por cada búsqueda que realizas o cada X búsquedas que utilizas, han incorporado esta opción, que bueno, este icono en este caso, que es un, una hoja, que significa que esa web está utilizando eh, un hosting con energías verdes, ¿vale? Está utilizando la API de The Green Web Foundation y entonces es una forma de destacar. Esto es un poco para que veáis que Existir algunas cosas ya existen y de hecho, por ejemplo, si tenéis en vuestro caso o para vuestros clientes tienen algo de, por ejemplo, moda sostenible y tienen una web en, las, en la que quieren reflejar que les importa también esta parte de sostenibilidad digital, es una buena forma de ponerlo abajo y decir, oye, estamos utilizando un hosting sostenible o utilizamos menos, liberamos menos CO2 por visita o demás, ¿vale? Eh... Esta hipótesis de los nahuaypinitos y demás lo hice ya hace un año y pico así y sonaba bastante de flipado porque no lo voy a negar que soy un poco motivado de la vida pero que sepáis que ahora mismo ya existe un grupo de la W3C que es la misma, el mismo grupo que ha cre creado los estándares de accesibilidad que nos estamos reuniendo para a lo largo de meses, años la idea es crear un set de recomendaciones también para que la gente pueda crear webs sostenibles de aquí a que haya un estándar puede pasar tiempo, pero bueno, que vamos en esa dirección y, y puede ser que no me haya flipado tanto, ¿vale? La hipótesis 2 es fliparse un poquito más, pero está relacionada con la primera. Si ocurre la primera, yo no veo tan loco que de repente Google utilice esos datos o esos sellos para utilizarlo como factor de posicionamiento también, ¿vale? Y aquí ya seguramente he captado la atención de más de uno que está diciendo bueno, lo del sello, así que no es oficial, tampoco me convencé Entonces, si os dais cuenta, en las Google Core Vitals van tuneando esto, cada vez van metiendo FCPs, CLS, o sea, siglas un poco complicadas para los que no estamos mirando el Vitals todo el día, pero van metiendo cosas nuevas y esto es un algoritmo que van mejorando y van metiendo más factores y una de ellas es que evita, bueno, lo que ellos llaman evita carga, cargas útiles de gran tamaño, esto traducido, es básicamente el peso de la página. Y el peso de la página, como luego veremos, es uno de los factores más importantes, veremos de forma ampliada, para, bueno, para que sea sostenible, porque si hay muchos megas es mucha transferencia de datos y demás. Entonces, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta, que estos son dos hipótesis que os pueden motivar de una forma extra para que digáis, venga, vamos a ver qué se puede hacer a nivel de sostenibilidad. Entonces, vamos a resumirlo, esto es un campo súper grande, vamos a resumirlo en tres apartados, que son cantidad de información, lo que os comentaba, cuánto va a viajar, o sea, cuántos megabytes van a viajar cuando visitan, ya veremos que cuanto menos mejor, la fuente de energía, que también hemos tocado un poco, que puede venir de energías renovables o no. Y la accesibilidad de la información, que igual no parece tan intuitivo o ligado con sostenibilidad, pero realmente lo está. Porque cuanto antes consigas que el usuario llegue a la información que está buscando, reduces número de clics y demás, y esa parte la, la explicará todavía mejor Nora. Entonces, empezando por el principio, el tamaño, o en este caso peso, importa. ¿vale? Entonces, aquí tenemos una representación de los distintos o sea, elementos de una web y cuánto ocupa cada uno, ¿vale? La web la web media, el peso de la web media ha pasado a ser 2 megas, ¿vale? Prácticamente ha crecido un 600% en los últimos 10 años. Si yo os digo que me digáis qué pensáis que es este bloque de aquí, que es un 50% de, del peso, ¿cuál sería vuestra...? Las fotos. ¿Vale? ¿Alguien más piensa que son las fotos? ¿Eh? Sí. ¿Vale? Bueno, pues <risa> realmente... Muy buenas respuestas porque en primer lugar están las imágenes, pero en segundo es el vídeo. O sea, realmente las imágenes son el 50%, el vídeo es otro 25%, o sea que la suma es mmm, la gran mayoría y el resto es código que también incluye las fuentes y demás, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la parte de, del setup, pero como aquí tenemos una diseñadora que sabe cómo gestionar, como Dios manda, los elementos gráficos, pues os va a contar cómo hacerlo. A ver, a ver, yo solo vengo a, a sí. meteros caña aquí. Bueno, esto que veis aquí es un tuit que me vino al pelo para esta charla que vi el otro día, es la primera parte, que dice que tus a tus usuarios uh, no les importa lo bonito que sea tu diseño, uh, sino que lo que les preocupa son sus propios problemas, ¿vale? Esto es, eh, como diseñadora, es el principal problema que me he encontrado siempre haciendo webs y no voy a decir solo para clientes, sino para otros compañeros que a lo mejor no se dedican al diseño, y es lo que es importante para nosotros, no es tan importante para el, el usuario, y os voy a contar por qué esto afecta a la, a la usabilidad. No es que esté metiendo mi cuña de diseño, que sí, pero bueno, estoy aprovechando, ¿vale? Entonces, tened bastante en cuenta esto. Lo primero que es muy importante para... Bueno, pues para reducir la carga de, de, de la página y para hacer que esa página gaste menos energía es contemplar los contenidos. ¿Qué propósito tiene el contenido? Tenéis que evitar que el contenido, es decir, cuanto más contenido haya, hay más tiempo pierde la gente. O sea, cuanto más contenido que, que no es útil, quiero decir, hay más tiempo pierde eh, la gente encontrando lo que sí quiere buscar. El típico caso suele ser un montón de textos hablando de mí, de mi historia, de yo, de lo bueno que soy yo, y yo, y yo, y a lo mejor el usuario dice, vale, pero ¿qué haces? Porque no estoy entendiendo qué me está solucionando. Entonces, eso es tiempo que el usuario tiene que estar buscando a ver dónde encuentra el botón de no sé qué, ¿vale? Mi ejemplo preferido, es un ejemplo personal, es eh, no poner nunca cuánto cuesta el envío. Entonces, ¿qué hago yo? Si hay alguien de marketing, que sepáis que soy yo, esa persona que abaldona todos los carritos, porque ¿qué hago? Le doy a comprar una cosa, me voy a la cesta, llego hasta donde puedo ver la información de envío y me marcho. Eso son una cantidad de páginas que he visitado y una cantidad de movimiento en la web, simplemente porque quería saber cuánto me iba a costar el envío, que no acaba de tener demasiado sentido, pero como esto lo podéis aplicar a muchas otras cosas. Lo mismo del contenido escondido, que vendría a ser este caso también, de lo tengo que buscar en 700 páginas y me tengo que recorrer toda la web, o, o contenido repetido una y otra vez que no me es útil. Más cosas, el, la navegación, es decir el recorrido que yo tengo que hacer para llegar a las cosas. Puede ser a veces confuso, es decir, que no haya ningún tipo de maldad, simplemente que a mí me pareció lógico ese, ese recorrido y el usuario no se lo parece y tiene que estar dando vueltas hasta que encuentra la página o el elemento que necesita. O sí, puede ser engañosa, no me voy a extender por qué, ¿vale? Entonces, al final aquí es evitar eh, yo, desde mi punto de vista, aparte de la sostenibilidad, no ayuda mucho que, que si hacéis un malseo seo, es decir, si decís aquí hay tal cosa y cuando le doy no hay esa cosa, o hacéis clic, veis que al final que la persona no va a encontrar al otro lado de ese hipervínculo lo que de verdad está buscando, ni va a comprar, evidentemente va a hacer visitas a webs y cargas en la web que no son necesarias y bueno, yo creo que hay frustración para todos para repartir, ¿vale? Eh, lo mismo como tenemos mucho contenido, hacemos más páginas para que no sea pesado pero tampoco son útiles o luego está pues la gente haciendo el ninja con los pop-ups para ver si consigue ir a lo que realmente quiere, ¿vale? Evidentemente nada ni es totalmente bueno ni totalmente malo, es un tema de encontrar el equilibrio. Y luego está el para lucir hay que sufrir, que es un poco eh, a colación del, del tuit que os ponía antes, ¿no? de jo, es que esto es muy wow, es que esto mola un montón, es que voy a poner unas cosas que tenga que hacer 50 veces scroll porque hace unas animaciones pero no da ninguna información en concreto. Evidentemente todo esto que yo os digo es aplicado a que la única función sea wow, como mola. Wow, como mola, no soluciona ningún problema a, a nadie, ¿vale? Entonces, también se aplica a cuando el criterio para poner algo sea es más fácil hacer lo que más da. Esto se revierte en problemas de usabilidad y que el usuario siga dando vueltas porque no entiende cómo funcionan las cosas. Realmente todo es un poco lo mismo, ¿vale? Y por último, esta parte que es la que repito en todas mis charlas, sé que es difícil, pero que el contenido se pueda escanear, que quiere decir que de un vistazo puedo ver si me interesa, lo mismo que hacemos cuando leo, bueno, no sé si yo ya no leo periódicos en papel, pero bueno, se escanean los títulos y cuando veo la noticia que me interesa me paro y leo, funciona así con todo, ¿vale? Que sea legible, eh, es decir, que físicamente se lea, que realmente no sea súper pequeño, que el contraste sea adecuado y demás, y que sea accesible, que va un poco de, de la mano con que sea elegible, vale, que sea percibible por el ojo humano, al menos. Algunas cosas que podéis tener en cuenta para cumplir esta última parte. El tema de la jerarquía. Jerarquizar no es más que ordenar los contenidos antes de ponerte a, a, a, a volcarlos en la web, es decir, que, que los agrupes correctamente, que los pongas en el orden que es más lógico para la persona que los vaya a necesitar. Y que sepas qué es lo más importante, o qué va primero o qué va después, ¿vale? Hacer este ejercicio, esto se tiene que hacer antes. Y si no lo sabéis hacer, podéis contratar a un copywriter como Celi y os ayudará, ¿vale? El tema del contraste, yo sé, esto lo hacemos mucho los diseñadores, no entiendo por qué, pero lo hacemos, que es poner textos grises sobre fondos grises, textos grises sobre fondos blancos y ese tipo de cosas. Si no hay suficiente contraste, no se va a leer. Y tú crees que lo lees porque lo has visto tantas veces y ya lo has leído tantas veces que te crees que se ve, no se ve. Simplemente pedirle a otra persona que lo intente y no se ve, ¿vale? Y lo mismo al contrario. Si hay demasiado contraste, rojos con verdes y cosas de este tipo, tampoco se leerá bien. No hay, no hay que inventar la rueda, ¿eh? Mm, negro sobre blanco siempre funciona. Cosas como aquí, dedicado especial a mis queridos desarrolladores, los interlineados, los espacios entre las líneas, si están muy pegadas o muy separadas, da problema de elegibilidad. Los espacios entre las letras, un poco lo mismo. Las longitudes de línea, cuando, si es demasiado lo, larga la línea, el usuario se perderá al ir a la otra le costará el texto si es muy corta puede pasar lo mismo también y el tema de la síntesis queremos contar muchas cosas pero la gente no lee lo siento un montón pero los usuarios no leen Solo van a buscar lo que quieren y evidentemente hay el trabajo deseo pero hay que encontrar un equilibrio entre textos enormes y, y, que, se, y que, se, que se puede encontrar fácil la información al final no es una cuestión de cantidad sino de, de ir un poco al grano y que se lea bien eh, más temas, esto es, ya aquí entramos ya eh, todo lo que es lo mío que sí que son elementos gráficos, entonces ¿para qué sirven las imágenes? esto es un tema muy interesante igual que el de los textos a veces tenemos la concepción que, sim, que las webs simplemente tienen que tener imágenes ¿por qué? porque tiene que haber imágenes y ya está no necesariamente es así y aquí todo lo que os voy a explicar no es un tema de no es que no tenga que ver imágenes, es que hagamos una reflexión sobre si esa imagen sirve para algo. Como veíamos antes, la parte que más pesa de la web son las imágenes. Aquí entran iconos, aquí entran fotografías, ilustraciones, esquemas, etcétera, Infografías. Ahí es donde está el mayor trabajo, pero el mayor problema no siempre va de optimización, que luego hablaré de ello, sino de simplemente el hecho de decidir si hay, hace falta poner una imagen, ¿vale? encontró hace poco, hace unos días, un ejemplo que me ha gustado mucho, que es Dropbox, ¿vale? No voy a poner en la palestra a, ningún, a nadie pequeño, vamos a hablar de Dropbox, me sorprendió bastante. Entonces, os voy a poner dos ejemplos. El bueno y el malo es ambos de Dropbox. Son dos páginas de su web comercial. No sé ahora cuáles son, las podéis buscar. Me sorprendí muchísimo porque hay varias páginas de Dropbox en las que utiliza un montón de fotografías, e imágenes. Esto no funciona. Ah, está al revés, vale. Por ejemplo, vídeos. Aquí, seguridad y organización en automatización. Entonces, ¿qué hacemos? Pues poner una animación guay. ¿Qué información me da esta animación? Yo para mí el truco es, si tengo que hacer el texto alternativo de esta imagen, ¿ese texto alternativo me va a dar alguna información? Es decir, esto es un esquema que explica cómo, eh, no sé, cómo funciona el proceso de seguridad. De, no, es pues candado molón sería un poco no el, el texto alternativo. Nos pasa mucho con las imágenes de stock, ¿vale? Gente, familia, aquí, pues guay, no sé, unos guapos. Aquí, um, ¿qué es? Organizaciones artísticas, ok. Son imágenes muy, muy grandes porque ocupan la mitad de la pantalla que si bien da una experiencia de usuario, es, están excesivamente enfocadas para, desde mi punto de vista al, al, al que sea bonito. Sin embargo, también Dropbox tienen otras páginas algo que, por ejemplo, aquí, esto es una animación, sí te muestra un proceso, aunque sea simplificado, de cómo funciona la aplicación, ¿vale? Pues le das eh, en el derecho y entonces, ¿qué? Okay, dices, ah, vale, pues drop, pues puedes hacer esto, ¿no? Estas me encantan especialmente, que son, si tienes una herramienta, poner capturas, en este caso también es, joder, ¡qué mal se ve! Bueno, <risa> ahí se diferencia un poco más, las, hay nave, un navegador y un móvil, viene a ver, joder, no se ve nada, vale. Al final estas son ilustraciones que te esquematizan cómo funciona por dentro, por ejemplo, la, la, os lo diré, la aplicación o la plataforma que haya, yo que sé, pues si quieres mostrar un proceso de compra. Aquí sí, sí que das información de cómo funciona por dentro la aplicación, entonces sí que pueden ser imágenes que, que aportan algo más, es decir, su texto alternativo no sería cosa molona, ¿vale? Este es un ejemplo y como os decía, eh, ¿cómo se pone en pantalla completa? Perdón. ¿Aquí? Guay. Vale, como os decía, no hay una regla para esto, ni quiere decir que menos imágenes sea mejor. Simplemente si os hace falta la imagen en la ponemos y si no, no. Qué fácil parece dicho así, ¿eh? Vale. Eh, para escoger las imágenes. ¿Qué imágenes? Una vez decimos, sí, sí, aquí me hace falta una imagen, ¿cuál ponemos? A mí me gusta mucho la regla de lo que hacíamos antes, ¿no? De si tenéis la web un 60% de sostenible, pues intentamos subirla al 65 o al 70. Entonces, estas son cosas que mejor si hacéis así, pero no tiene por qué ser, ¿no? Entonces, si podéis... A poner el, a Usar archivos que sean vectoriales, UVG en este caso, pues siempre será mejor que los iconos en PNG. O si usáis fotos en blanco y negro, siempre será mejor que... O sea, mejor no, pesarán menos, simplemente que en color. Si son menos detalladas, pues pesarán menos que son hiperdetalladas. Si utilizáis formatos como el WebP, pues pesarán menos que JPG, si se puede. Si utilizáis eh, imágenes que sean pues, más pequeñas, es decir, que no estén a toda pantalla, sino que ocupen un espacio concreto y tal, pues evidentemente os hará falta una imagen más pequeña. Y esto evidentemente es un gag, pero en algunos casos mil palabras es mejor que una imagen porque pesa menos, pero es obvio que no es literal. Pero a veces sí que a lo mejor poniendo una frase más grande ya, ya es un elemento gráfico y no os hace falta cargar una foto, se puede componer de alguna manera para que para que os la podáis ahorrar y lo siguiente sería las dimensiones y la compresión que nos parecen que esto es como la solución definitiva al mundo ¿vale? empiezo con lo fácil y con lo que le gusta a todo el mundo que son las herramientas, estas son las que uso yo más habitualmente hay mil, tenéis el kraken.io que es la que más me gusta que es un navegador, creo que también tiene aplicación pero bueno es navegador Echas aquí tus imágenes y, y te las descargas más comprimidas. Y el Magify es un, es un plugin que te lo hace ya directamente en Wordpress. vale mm, También tenéis, no sé, mil otros. Está el compresor.io, está el TiniPNG, está smash.it, me parece. Bueno, buscáis compresores de imágenes y el que más, el que menos. Los probáis y ya está. Pero... Y esto va a ser una opinión absolutamente representada por mí mismo, y ya está. Yo prefiero una imagen dimensionada al espacio al que va, que no esté optimizada con ninguna herramienta, a una imagen pasada por un optimizador que tenga 5.000 píxeles de ancho. ¿vale? Redimensionar es súper importante. Es da trabajo, pero bueno, en la vida, las cosas bien hechas, dan trabajo. Esto quiere decir que ya donde vayáis a poner la, la fotografía, incluso si va a pantalla completa, os aseguréis de que la imagen tiene el tamaño máximo que necesita para el sitio al que va. Y ya está, el que suele ser en, en escritorio. vale. Luego las demás van siendo más pequeñas y demás. Pero esto es súper importante, da trabajo, pero para mí ahorra muchísimo más peso que coger una imagen gigantesca y optimizarla, pero ahora lo otro es lo más fácil y como sé que esto no convence, os he traído a mi amigo el gatito que sepáis que cada vez que optimizáis una imagen pero no la redimensionáis para el sitio al que va, este gatito estará súper triste, pero súper triste y vuestros desarrolladores también pero el gatito más, ¿vale? Así que muy importante saber cuántos píxeles necesitáis de máximo para la imagen, que no se vea mal y luego optimizar, pero sobre todo redimensionar y por último, utilizar herramientas como lazy loading que hacen que las imágenes se carguen cuando el usuario las va a ver, ¿vale? Que mientras tú no llegas al sitio no hace falta que se estén descargando cosas porque si nunca llegas al sitio, pues eso que no se descarga. Y, uy, te he descubierto, perdón. Bueno, ahora van a las cosas más técnicas. Sí. Bueno, con el tema de código podríamos rellenar una charla entera, pero no es la intención porque queremos tocar varios palos entonces, voy a resumir un poco las cosas que considero que pueden tener mayor impacto o que podéis tener en cuenta cuando, cuando estáis o si tocáis código o tenéis un desarrollador de confianza, le podéis decir cositas. Entonces, la primera sería, no siempre necesitas un plugin. Estamos de acuerdo que una de las ventajas de WordPress es que puedes extenderlo casi hasta el infinito gracias a los plugins. ¿vale? Esto es una virtud innegable, pero también es un tiene su peligro, ¿vale? Hay 60.000 plugins en el repositorio, más todos los que hay fuera. Puedes instalar cosas o plugins que hacen mucho más de lo que necesitas, ¿vale? Igual es porque tú no tienes nociones de código o igual es porque no has tenido tiempo a dedicarle a ver si había un plugin que hace o más concretamente lo que necesitas o si tienes un desarrollador de confianza, decirle, oye, solo necesito este checkbox aquí. Igual, con un par de líneas, cuatro o cinco líneas, te lo puedes solucionar, ¿vale? Entonces, Simplemente es para que os planteéis si vuestra web tiene, vamos a decir, 50 plugins, no es tanto el número, es verdad que hay plugins que si están bien paridos, son poco... Vale, si hay muchos plugins, seguramente algunos sobra. O si veis que hay un plugin que habéis metido y los panel... las paneles de opciones que tenéis tiene ocho secciones y solo usáis una, igual os podéis plantear usar uno más ligero. Vale. La otra parte sería minimiza CSS y JavaScript. Esto lo hacen tanto plugins como Optoptimize o si utilizáis algún plugin de caché, os va a ayudar a... Básicamente, esto lo que hace es quitar todos los espacios que hay en los ficheros de CSS y JavaScript y hace que se entreguen de forma más rápida. ¿vale? Usa el mínimo JavaScript posible. Y aquí voy a ligarlo mucho con lo que ha comentado Nora y os voy a poner un ejemplo claro. JavaScript es un lenguaje muy potente, se pueden hacer un montón de cosas, y es el que está detrás... De la mayoría de efectos wow, que no sirven para nada, <risa> ¿vale? Entonces, por suerte CSS cada vez es más potente y te permite hacer animaciones más o menos aparentes que pueden hacer o conseguir el objetivo, que al final es a lo que vamos, pesa mucho menos y sobre todo a lo que voy es que el JavaScript, o sea, hasta ahora hemos dicho que lo importante sería reducir peso de lo que hay en la web, ¿vale? Pues que en vez de haya 5 megabytes en la home, que pese uno, ¿vale? Por decir números redondos. Pero también si en esa página la mitad de ese mega son 500 eh, kilobytes de JavaScript haciendo animaciones y cosas complejas, va a pasar una cosa, y es que cuando se manda la información no estás consumiendo mucha energía, bien, pero cuando llega al dispositivo, es decir, a vuestro móvil o a vuestro ordenador, va a requerir mucha energía, ¿vale? Porque el JavaScript se ejecuta en el dispositivo con el que estáis utilizando. Entonces, hay algunas herramientas, esta es simplemente lo que veis aquí arriba, es el inspector de Safari, pero el resto de navegadores están empezando a incorporar una sección en la que te explica cuánta energía o cuánto consumo de CPU está haciendo, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de mi web, para tener un, un estándar más o menos que habéis visto por dónde andaba. Veis que la última barra donde pone CPU hay barras verdes, cuanto más alto es que más requiere, y seguramente no lo, no lo leéis, pero os lo digo yo, pone CPU máximo 86%, ¿vale? Como contraposición vamos a mirar esta de aquí, que precisamente es una web muy wow, que me pasó una potencial cliente que me dijo me gusta esto como parte como punto de partida yo lo abrí en mi ordenador llevaba 10 segundos con ella abierto y de repente esto o sea la web estaba animada y había mucho movimiento pero había mucho movimiento en los ventiladores de mi ordenador también está ahí. conocéis ese sentimiento y no es agradable entonces por intuición ya vi que ahí estaba requiriendo abrí este panel y ya podéis ver que en la parte de cpu está Así, básicamente al tope, todo lo que es Morau es JavaScript, que se ha ido ejecutando, ya veis que es pues, cuatro veces más o, o lo que sea, y te dice CPU máximo 115%. O sea, realmente está exigiendo, por eso está lanzando los ventiladores, el dispositivo, y esto es en un ordenador. Y yo entonces, claro, esto es una información un poco cruda para pasarle a un cliente, ¿no? que le dices, no, es el inspector, que te dice, entonces, por suerte, hay un, una web que se llama Green Inspector que tú le puedes dar la URL, la única pega es que no te lo hace en el sitio, sino que te lo manda por email. Pero bueno, la verdad es que es interesante porque lo que hace es medir la eficiencia a nivel de móvil, ¿vale? O sea, básicamente está pensado para que hagan un cálculo ellos de esa web, cuánta batería va a drenar del dispositivo y te da varios... Eh, números, ¿vale? Lo primero te dice bueno, good job, ya veis que mi web más o menos siempre es mejorable, de hecho veo bastantes cosas mejoradas, pero bueno, estás en un entorno hacia la sostenibilidad en camino de, ¿vale? Y luego te dice que se comería cuatro horas de, de batería y que necesitaría estos miliamperios, ¿vale? Bueno, son números que como te lo ponen código de color, sabes que se si está en verde bien en cambio esta de aquí, ya veis que aquí te dice mejor si mejoras algunas cositas, te dice se bebería prácticamente 6 horas de batería y necesitaría, bueno, ya veis que 6,6 ,6 es casi el doble de energía, ¿vale? Y bueno, aquí hay otras cosas. Eh, os quería mostrar esto porque a veces nos focalizamos mucho en la parte de no, voy a hacer que pese muy poco tal no sé qué, pero no renuncias a esas animaciones o demás. Si es JavaScript funcional de un formulario de algo, no estoy diciendo que metas ahí, pero en animaciones se da mucho el caso y de hecho en el ejemplo este ya veis que, bueno, entonces, lo bueno de que me pareció esta web es que yo al compartir esto con mi potencial cliente lo entendió muy claro y dijo, yo no quiero ofrecer esta experiencia de usuario, pero no es que ellos, o sea, a ellos se les va a calentar el móvil. Esto pasa, ya os pasa, ¿no? Cuando estáis, verdad que el móvil se calienta o cuando juegas a juegos o demás, pero hay páginas web que si están pidiendo mucha energía o requiriendo mucha CPU, te van a calentar el móvil. No es una experiencia agradable, ¿vale? Bueno. Entonces, eh, otra opción, que esto es un poquito más de nicho, pero lo quería comentar, es, por ejemplo, si tienes una web de guías de viaje y quieres ofrecerlas offline también, o sea, para que cuando alguien pues, tiene el beneficio de que esa persona podrá acceder sin Internet, entonces le, le ofreces el, una Progressive Web App, ¿vale? Y tiene la ventaja de que ese contenido se va a quedar cacheado y cuando vaya a mirar cosas no va a Internet, sino que lo está mirando dentro del dispositivo, ¿vale? Ahorras llamadas al servidor. Entiendo que esto no es apto para todos los proyectos, pero es otra cosa que podéis tener en cuenta. Vale, a nivel de hosting, eh, hay como en toda la sostenibilidad, hay distintos grados de, de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, voy a ir rápido, no me quiero enrollar mucho, puede ser de que cogen directamente la energía renovable, o sea, lo tienen enchufado a paneles solares o eólicas tal, pues mejor que eso a mí no se me ocurre hacer, ¿vale? Eh, para tener menos impacto, quiero decir. Luego están los que contribuyen a infraestructura, es decir, que ellos igual no están conectados a paneles, pero están poniendo dinero en que se construyan paneles o lo que sea. Luego puedes comprar energía renovable, en vez de utilizar la, la convencional, que igual tiene más carbón, y luego comprar créditos de offset, que son medidas hacia la sostenibilidad, pero a mí me convencen menos, ¿vale? Aquí, en realidad, lo que os invito a hacer es que contactéis al hosting que utilizáis o que vais a contratar y les preguntéis, oye, ¿qué medidas de sostenibilidad utilizáis o tenéis en mente o demás? Y ya si mencionáis cosas, para pinchar un poco como el PUE, que es el Power Usage eh, Effectiveness, básicamente es cuán eficiente es ese servidor eh, haciendo los cálculos, ¿vale? Porque si tienen servidores muy viejos, aunque estén enchufados a un molino, están utilizando mucha más energía de la necesaria. La idea es preguntar a vuestro hosting y así veis podéis demostrar que hay un interés y de hecho, si veis que no está en la Green Web Foundation, en, en esa URL que os vamos a dejar todos los recursos, eh, os dejamos en esos recursos un post de Marta Torre, una colega, que lo que hizo es que su, su hosting no estaba reflejado ahí, pero utiliza energías renovables, se puso en contacto con ellos y se dio de alta. ¿vale? Lo digo, bueno, si os queréis involucrar y un poco sumar, pues lo podéis hacer, ¿vale? Luego, cosas básicas, que el hosting utilice las últimas versiones de PHP. No hace falta ni que sepáis lo que es. Podéis preguntar, o sea, bueno, si no tenéis a alguien de confianza que os recomiende un hosting, podéis preguntar esto en soporte y que os contesten. ¿Qué tipo de compresión utilizáis? Tiene que ser alguna de esas. Luego, si utilizan caché de servidor, eso va a hacer que la velocidad de la web vaya más, bueno, sea mejor. Si es a nivel de servidor perfecto, si no, lo podéis hacer a nivel de plugin. No me voy a meter aquí ahora a explicaros que la caché es la última capa que deberíais de utilizar, o sea, toda la optimización que os ha propuesto Nora, eliminando imágenes que no sirven y mejoras de código y demás, tiene que venir antes de poner el plugin de caché, ¿vale? Y luego otra opción interesante, sobre todo si tienes visitantes de distintos puntos del, del mundo, es una CDN, que es una Content Delivery Network, que lo que hace es esas imágenes o recursos se sirven desde el sitio que está más cercano a, des, a desde donde se hace la petición. ¿vale? Y vale, algunos datos, bueno, para caerse el culo o para motivaros o para que veáis que esto puede tener un impacto. ¿vale? Uno de ellos es Más, que era una de las herramientas que, que ha comentado eh, Nora de optimización de, de imágenes. Hicieron un post el año pasado, a ver si hacen este año uno actual, pero con los datos de este año, quiero decir. Pero hicieron un cálculo de que habían ahorrado, gracias a esa compresión y, y redimensión de las imágenes, habían ahorrado lo equivalente a las emisiones de 4.400 coches anuales. Está bastante bien. ¿vale? Y uno de los ejemplos más chulos es que eliminando 20 kilobytes de JavaScript, que es poquito, si no lo sabéis, no es mucho, ha conseguido reducir 59 toneladas de CO2 al mes. Esto tiene trucos, explico por qué. Básicamente, Danny Van Kuten que es el creador del plugin de MailChimp for WordPress, vio que podía eliminar esta dependencia de JavaScript, que eran 20, y como el plugin está instalado en más de 2 millones de páginas web, pues el impacto hizo los cálculos y es esta salvajada de toneladas que se ahorra, ¿vale? O sea, para que veáis que pequeños cambios, si tienes un gran número de, de usuarios, son muy bestias. Otro ejemplo chulo, bueno, chulo, o de lo que sufrimos habitualmente, hicieron un estudio en el que utilizaban, bueno, visitaban USA Today, lo visitaban sin, o sea, bloqueando todos los anuncios y la web pesaba 500 kilobytes. En cambio, si lo visitaban sin bloquear, pesaba 5 megabytes, que es una salvajada, ¿vale? Hicieron el cálculo que supondría eso en, a nivel de toneladas, son 7,5 toneladas de CO2 al mes, es una salvajada también, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis, y luego el, <risa> el ejemplo pequeñito, para que veáis que todo puede sumar, es que cuando preparé la primera charla sobre sostenibilidad web, claro, miré a mi página web y dije, aquí hay bastantes cosas mejorables, ¿vale? Entonces reduje, pues eso, 350 kilobytes, haciendo los cálculos de cuántas visitas al mes tenía, pues bueno, son 50 kilos de CO2, que equivale a un viaje en avión, de, pues básicamente entre la, en la, dentro de la península, ¿vale? No es mucho, pero es verdad que esto sería el caso con, con, contrario al de el plugin de 2 millones de instalaciones activas, sería si un montón de gente con webs pequeñitas hacemos pequeñas cosas, podemos sumar también y llegar a, a eso, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí ya podemos rematar. Sí, os digo brevemente lo que os decía antes de... Uy, bueno, teníamos el otro ¿eh? también. El otro de esto. Los beneficios. Sí, esto evidentemente os hemos machacado con los beneficios que tiene para el planeta. Ese es el básico, ¿vale? Hasta aquí hemos llegado todos, que el planeta mejor y tal. Pero luego, ¿cómo nos beneficia a nosotros desde la individualidad que nos encanta? A Google... A la persona que es propietaria de la web, sois vosotros, vuestros clientes, el que saca pasta de esto, vaya. Y cualquier persona usuaria, ¿vale? Entonces, haciendo todo esto que os hemos contado, cosas que se mejoran. Con toda la chapa que os he dado de contenido, si realmente ponéis un contenido que se entiende, que si yo doy clic en el enlace me va a llevar al contenido que estoy buscando, lo la bla, bla, bla. Google contentísimo, si hacéis mejor deseo. Evidentemente, vosotros con el mejor SEO contentos porque se encuentran mejor y los usuarios contentos porque no tienen que visitar 34 páginas de enlaces de afiliados hasta que encuentran lo que realmente están buscando. La mejora en la experiencia de usuario, eh, que también viene del tema de los contenidos y la navegación, pasa un poco lo mismo. Si tenéis la navegación bien hecha, Google guay, porque puede rastrearos guay. A vosotros guay, porque que a Google le guste, normalmente al que tiene el propietario de la web le gusta. Y una vez más, pues los usuarios si su experiencia es mejor, evidentemente están más contentos y también queréis que los usuarios estén contentos con vosotros. La conversión mejora por todo lo que os he dicho. Mejor conversión, pues mejor para Google y para vosotros o el dueño de la web. La accesibilidad es un poco lo mismo. Recordemos que muchas de estas cosas que hemos dicho, dejando al margen la sostenibilidad, mejoran simplemente el SEO en general y a Google ya le va bien. Reduce el coste del hosting y con esto querría agregar una pequeña nota. Si vais limpiando la biblioteca de medios y todo lo que tenéis en el hosting que no usáis, necesitáis menos espacio, necesitáis menos recursos, pagáis menos hosting y planeta contento, ¿vale? Y, y he añadido aquí el aumenta la vida útil de tu web. Normalmente si tenéis una buena jerarquía, los contenidos bien pensados, la estructura del mapa web bien pensado y todo esto bien pensado. Suele ser más fácil que la podáis actualizar poco a poco y no vea cada vez que necesitéis un cambio. ¡Fuá, tío! Ahora hay que hacer todo esto nuevo, mejor lo empiezo desde cero, ¿vale? Eso está guay, porque una página que tiene muchos años y se va actualizando a Google le parece bien, vosotros no tenéis que gastarse, gastaros la inmensa pasta cada vez que queréis meter cualquier cosa en vuestra web y los usuarios recurrentes lo agradecen mucho porque siempre... Es, un, es decir, para un usuario que es recurrente de vuestro producto, que le estéis cambiando el diseño y la situación de las cosas, es engorroso y evidentemente requiere un aprendizaje que, que requiere de más visitas y, y más tiempo. Espero que sean suficientes, creo que son bastantes. Ya como mensaje último, nos gustaría que os quedarais un poco con dos cosas. La primera, que hay muchos motivos para hacer webs más sostenibles y ninguno es malo. Si tenéis alguno malo, estaría bien, nosotros no lo hemos encontrado. Y que muchos mejor es más que unos pocos perfectos, ¿no? que es un poco lo que decías con, con el tema del peso de las huesas más pequeñas. Pero sobre todo quedaros con esto, no hay nada perfecto, es decir, no hay la perfección, lo 100% sostenible es no existir y ya está, pero no buscamos esto, simplemente buscamos un poquillo mejor cada uno. Aquí estamos otra vez. Sí, yo no veo la necesidad de poner esta foto. Me hiciste poner el bailetito, así que decidí vengarme con esta otra foto. Bueno, les pongo esta foto para deciros, Fena, vosotros quiénes sois? Bueno, nos llevamos bien, y eso ya es bastante. ¿Y que, cómo hemos llegado hasta aquí? Como, esta foto no llegamos por esto, fue más tarde. Pero bueno, sí, que... todo suma. Sí, sí, sí, todo suma, en verdad, sí. Sí, aquí el principal mérito se lo vamos a dar a la comunidad de WordPress porque básicamente gracias a que hay eventos como este o WordCamps o demás, pues vas a charlas, ves cosas chulas, conoces a gente y en mi caso, yo me acuerdo de, de la primera charla que oí de, de Weico, de Roberto Vázquez, en el que hablaba de la sostenibilidad web y se me tenéis ca... en WordPress TV? Sí, luego está en Recursos. Se me cayó ese mito que no es que yo pensara que la nube fuera un sitio etéreo eh, ...místico en el que había unicornios vomitando arcoíris y gatetes, gif de gatetes, pero no me había planteado de dónde salía esa energía. Y me acuerdo que Hueco puso una imagen de una pues, central termoeléctrica con un montón de humo saliendo y fue como... Ah, vale, claro, esto necesita energía y ahora mismo, tal y como tenemos montado el chiringo, la mayoría de esa energía es quemando carbón o similar, vale, liberando mucho CO2. Y a partir de ahí, pues como soy bastante curioso, empecé a, a investigar bastante y lo que te contagia mucho esta comunidad es que lo que he aprendido luego lo he ido contando, pues tanto en mi blog, que está montado en WordPress obviamente, <ríe> como en Meetups y, y en charlas en, en WordCamps y demás. Y una cosa chula es que vas conociendo a gente afín y que tiene un poco las mismas inquietudes y aquí podría dar paso a Nora para que cuente su parte porque bueno poco a poco se han ido entrelazando ¿no? los intereses de, de ambos. Sí, es verdad, en verdad mi historia empezó, en esa, en esa charla a mí me pasó lo mismo, yo también vi esa charla y me quedé como mirando al infinito, en plan, Dios mío, otra cosa más de la que preocuparme. Y bueno, yo en mi caso, en verdad, eh, no tuvo tanto impacto en ese momento, pero pues supongo que estaría otras cosas. Digamos que si esa fue la semilla, lo que regó mi planta de la sostenibilidad fue la newsletter de, de Nahuay, porque tenía siempre el, ¿no? el punto verde... La nota verde. La nota la verde la y la de privacidad. Uh -huh. Y aunque no es de esta charla, la parte de privacidad también, o sea, me evangelizaste total... Y fue así, fui leyendo y en verdad solo leía tu newsletter por eso, ya te lo puedo decir, lo está demás bien. me daba igual. Está bien, está bien. Y lo que sí a mí me llevó, la comunidad WordPress y, y la newsletter de Nawai, hoy, hoy vengo a humillarme. Entonces, este, este momento, a veces cuando pasan cosas en la vida que, que cambian radicalmente el, hacia dónde vas, sería súper guay tenerlo ¿no? inmortalizado, porque la mayoría de las veces son cosas que tú no te esperas y que pasan y ya está y bueno, luego las cuentas, pero a mí me inmortalizaron y quedé con esta cara, ¿vale? Eh, ¿Para qué os cuento todo esto? Bueno, esto es una WordCamp Uruguay a la que fui, que también estaba en Hawaii y que una, eh, bueno, una persona de la comunidad, Rocío, me dijo oye, ¿por qué no haces una pregunta aquí delante de estos dos señores? Que total, no pasa nada. <risa> estos dos señores, si no os conocéis, son Matt Mullenberg, que es el cofundador de Wordpress, y Josefa... Gordon eh? Hayden. Hayden, perdón. Que creo que tiene un nombre compuesto. Es igual. Sí. Pues, es la John, directora Sí, pero por no decir por sí mala verdad. <risa> que es la directora ejecutiva. Vale, entonces tienen la, en los eventos más grandes eh, tienen como una sesión de preguntas y respuestas a todo esto. Yo era mi primera vez. Fui como un poco en plan, Sí, sí, hombre, ¿por qué no? Entonces bueno, hablé con Nagui. Cuando me di cuenta dije, Nagui, ¿qué hago? ¿Qué digo? No sé qué preguntar, ¿no? Entonces pregunté sobre qué, WordPress y la sostenibilidad. ¿Qué? Yo hasta este momento, <risa> si bien me interesaba el tema bueno, estaba en un momento de, de, de cambio en mi, en, mi, en mi carrera profesional, pero bueno, tampoco tanto. Y fue aquí cuando dijo, ¡stras, qué guay, porque ¿qué pasó después de que yo hice esta pregunta mm. random? Porque les prometo que era random, si no fuera por naguay no sé qué hubiera preguntado. Bueno, lo que pasó es que se abrió una pequeña brecha en la comunidad WordPress, en, en, la, en la parte del making WordPress, en la parte global, por decirlo así, y se creó un canal de Slack. Que se llama Sustainability, a partir de esa pregunta. Y bueno, si ¿sí quieres contarte un poco el funcionamiento. No, sí de hombre. Ah, bueno, sí, bueno, sí, no sigue, sé. Cuando simplemente... quieras darme relevo, me das, yo estoy encantado aquí. Fantástico, bueno, pues se creó un canal de Slack, que nos estudias en los ese momento, me dijeron, uy, sí, sí, qué guay, qué guay. Bueno, al final nos dieron la oportunidad de, si tanto os interesa, a ver qué hacéis. <risa> Básicamente. Eh, sí. Era como, sí, sí, a ver, si a alguien le importa esto. Yo pensé, guau Dios, no se va a meter nadie en el canal, qué vergüenza. Bueno, sí, se metió gente, ahora somos ciento y pico personas, me parece, uh -huh me hizo mucha ilusión y bueno, a partir de ese momento yo, claro, tuve que fidelizarme mucho con la causa. <risa> y, y bueno, el caso es que ahora pues, con, hemos podido conocer a más gente interesada, yo he podido conocer a gente que si bien tú sí que conocías mm. de otros países que son súper referentes en estos temas, bueno, yo soy un poco ahí la nueva, pero, pero ha estado súper bien y a mí me ha permitido, por ejemplo, cambiar el, foque, el enfoque de mi carrera profesional. ¿Y qué hacemos ahí? Ahora mismo, en este momento, en directo, estamos empezando. Pues ha sido muy guay porque una persona, Javier Casares, antiguo eh, organizador de esta mitad, no sé si algunos conocéis, si no os lo digo. Eh, ahora mismo es el, no es el como el de hosting, es el... Sí, ¿no? es, el... es uno de los líderes del equipo de hosting. Sí, uno de diría. los líderes del equipo hosting de WordPress a nivel global. Pues dijo, eso me mola y realizó, hizo un plugin. Te permite saber si tu hosting es verde, ¿no? Sí, utiliza la API que os comentaba antes, de The Green Web Foundation. Entonces, mira el check, eso que te dice sí o no, que es binario, y te dice sí, tu hosting está utilizando, y luego también coge datos y te dice cuánto CO2, potencialmente, según dónde estés, se está liberando. ¿Vale? Estos dos datos los mete en, el, en la sección de salud del sitio, que es, un, es una sección que va ganando peso y que es muy interesante. Si no lo conocéis podéis ir a herramientas en, el, en la barra lateral izquierda y salud del sitio y van metiendo más, más apartados. Javi ha hecho una primera versión de este plugin que mete información ahí y, y la idea ahora, dentro de los que estamos en, en el canal de Slack, que es abierto obviamente y os dejaremos el link para juntaros, es que demos ideas para mejorar el cómo puede ser más bueno, pues de elegir bien las palabras a nivel de diseño, si se puede hacer de una forma más visual o sí, básicamente yo es lo que aporto de si es más usable o menos usable. Uh -huh. Lo mismo con esto, este es otro plugin que sí que está desactualizado que hemos encontrado de, de una persona que lo, es que lo hizo hace bastante tiempo y este sí que ya. No es tan integrado, ¿no? Sí, es verdad. Antes de que pases, ah, sí, sí. La, la, lo de canonical plugin, por pues si no suena, son estos plugins, Gutenberg, de hecho, es un canonical plugin o el importador y exportador de contenido de WordPress es un canonical plugin. Son plugins que pueden estar o sostenidos por la comunidad o incluso, si son de interés general, entran dentro del core, ¿vale? Por eso este plugin y que le demos un poco de cariño y utilicemos, eh, bueno, pues el momento de interés que hay ahora podría estar muy bien para que, bueno, ese dato ya venga de saque en el core, ¿vale? El segundo, como decía Nora, es más completo, pero también, bueno, habla, te propone mejoras, ¿no? Sí, es más como un proyecto, es una cosa que estamos estudiando, pero se descubrió hace poco, pero es más como un proyecto, si lo buscáis, en el que la persona, bueno, tú tienes el plugin, pero tiene muchos enlaces para que luego tú vayas a saber cosas, a, no sé, es más de cultura, la sostenibilidad y aprender más cosas, ¿no?, por decirlo así, pero este sí que es como muy ajeno, no va sí. a pasar nunca a ser pardo del core. Exacto, aquí tenemos que decir un poco, si utilizamos estas ideas y las abrazamos y sacamos actualizaciones y las hacemos de comunidad, si está interesado el, el autor, o si hacemos cogemos ideas de aquí y creamos un plugin nuevo. Y, pero ejemplo. bueno, eso se, se discute de forma abierta dentro del canal de Slack y veremos un poco hacia dónde va. Sí, otra bueno, más cosas. Esto Todo esto son ideas que ha tenido alguien y dicho, ¿por qué no hablamos de esto? Quiero decir, cualquiera se puede sí. meter en el canal y decir, a mí me gustaría trabajar en esto, o he encontrado esto. Y hasta otra persona proponía uh, que WordPress formara, eh, pasara a formar parte de la Green Software Foundation, que al final es una fundación que aúna todas, es que es un poco obvio ¿no? Todo, todo el software que de alguna manera ¿no? trabaja en la sostenibilidad o que, o que es más sostenible. No, no, no sé exactamente qué hace falta para estar dentro. Sí, eso es lo que estamos un poco investigando, que se está ocupando otro de los compañeros. Lo bueno es que ahora somos, dentro de la iniciativa y el post inicial en el que lanzamos esto, somos cinco personas que vamos un poco tirando el carro, un poco como los organizadores de la Work en Barcelona y, y la idea es que hay gente que viene con ideas, uno de ellos está muy interesado, sé que es una especie de, eres socio, o sea, digamos que, hagas un esto, pero no sé hasta qué punto te tienes que comprometer para que te acepten, ¿no? A nivel, que, de, de, nivel de software verde. Pero bueno, es una cosa que, que potencialmente puede ser interesante. Y la otra cosa que estamos a vuelta, yo creo que esta es la más controvertida, ¿no? Porque uh -huh. organizar eventos es muy complicado y si encima vienen cuatro locos aquí a decirte, oye, pues hacen eventos sostenibles, es más trabajo <risas> para los organizadores pero hay que reconocer que los eventos de WordPress no sé si habéis ido a alguna WordCamp, bueno pues es un evento tecnológico que dura entre uno y un millón de días dependiendo <risa> de cuál vayas y bueno como todos los eventos tienes los lanyards tienes el cómo se llama el swag los regalitos no sé qué los papelitos y un montón de cosas que tiras al llegar a tu casa y se van a ese universo mágico del que no sabemos qué pasa, y entonces, bueno, pues se tratan estos temas. Por suerte hay organizadores de, no sé, de la Work on Asia, de la Work on Europe, sí. y bueno, te van diciendo, "Uy, esto es complicado, pero bueno, todo se habla y la idea es que de aquí, de este canal, también salga algún tipo de manual que nos permita decir, bueno, qué podemos hacer para que los eventos de WordPress pues sean un poquillo más sostenibles. Eso es. Sí, y, sí. y nada no, yo creo que con esto... Sí, eso que te llevas aquí, os pasar, o sea, subiremos la, la, la guía, oh, y la guía, sí, la bl, presentación, presentación y, y esto del enlace, ¿vale? Aquí tenéis un poco de todo lo que hemos ido hablando. Recursos del de libro. Uy, me he pasado. <risa> bueno. Sí, la primera parte eran un poco todas las herramientas online que os he dicho que podéis utilizar para valorar hasta qué punto es sostenible vuestra web y qué mejoras os proponen. Sí. Y luego la siguiente era libros, que hay. Tres o cuatro que, están bastante, que son sí. bastante recomendables. Sí, en este caso son libros leídos por nosotros, no hay más, pero bueno, eso os es lo recomendamos. Sí. Eh, recursos de los que hemos ido hablando sí. en, la, en la charla y algunos más. Y aquí tenéis eh, charlas de WordPress que van en torno a esto, en WordPress TV. Y la iniciativa de sostenibilidad, por pues, si os interesa meteros, pues tenéis el, el, el post que hicimos explicando de qué va el canal. Eh, lo que nosotros esperamos de esa... Bueno, lo que, la propuesta que nosotros hacíamos de lo que se podría hacer con ese canal Eso y es. el enlace al mismo canal. Uh -huh. Y esto, y ahora si no, sí. esto es todo. Esto es todo. Nada, yo soy Nahua vadiola y... Soy un motivado de la vida, como me suelo autodenominar y tengo varios proyectos. ¿vale? Uno de ellos es el, bueno, mi web, donde tengo el blog y la newsletter que tenía la suerte de tenerle a Nora como lectora. Luego tengo una plataforma de tutoriales de, de código de WordPress que se llama Código Génesis. Un podcast en el que hablo con Esther, una colega, cómo nos ganamos la vida como desarrolladores WordPress. Y luego también con Esther tengo un proyecto que se llama SOMPRESS en el que creamos plugins y temas comerciales para WordPress. Yo me llamo Nora y he empezado desde hace súper poquito esta focalización en el diseño responsable, la experiencia de personas y las interfaces para personas y toda la información la puedes encontrar simplemente en mi web, que bastante he tenido con cambiar de, de foco profesional, así que por ahí ya es bastante. Así que nada, muchísimas gracias por uh, haber estado aquí y habernos escuchado. Sí. No te vayas, ¿no? Que, ¿Eh? que igual tienen preguntas y sí, todo. Sí, sí, pero bueno, no sé. Es que me ponga y si para tenéis conferir? alguna pregunta, ¿alguien se anima? Por, por, por su ¿Sí? sí. Para lo digo, Nora. Para Yo para ti, pero... No, yo, sí, perdón. <risa> <risa> Un momento. Para ti. Eh, tú decías que lo más indicado es que cada foto esté como de acuerdo al tamaño que va, a ubicar, que va a usar en la web, ¿verdad? Uh -huh. Pero si tienes un e-commerce, ¿cómo haces para redimensionar tropecientas fotos para que todas queden del tamaño que necesitas? Normalmente aquí mm, puedes, por ejemplo, si usas Photoshop, claro, aquí no sé tanto porque yo no soy fotógrafa, pero si usas Photoshop, por ejemplo, tienes las acciones que tú puedes decir, vale, pues todas... Una opción, tú la creas, tendrás que buscar un tutorial, ¿eh? es complicado. Pero sí que puedes decirle, vale, todas las imágenes abiertas o un grupo de imágenes me las pones a tanto de ancho y que guarde la proporción y lo puedes ir haciendo, por ejemplo. Pero es, es bastante probable que haya alguna herramienta, pero ahora aparte de eso no te sé decir concretamente una herramienta que te, que te ayude pero una opción que te doy, por ejemplo, es preguntar directamente a un fotógrafo profesional, es probable que te ayude o buscar algún, algún sitio de fotógrafos, pero claro, ellos tienen que mover un mogollón de fotos y seguro que esto tiene, si tienes la duda, seguro que está inventado, pero no sé ahora mismo cómo, cómo hacerlo de una todo a la vez. Vale, perfecto, gracias. Sí, sí puedo decir la, la parte técnica, o sea, lo recomendable es que, como dice Nora, subas el tamaño máximo al que se va a utilizar, pero a veces en la web las fotos van a aparecer en más de un sitio, ¿vale? Igual necesitas más de dos tamaños, más de un tamaño. Esto lo puedes controlar en, en, bueno, en los ajustes de WordPress. Por defecto, WordPress crea tres miniaturas, ¿vale? Que son thumbnail, bueno, miniatura, mediana y larga, ¿vale? El, lo suyo sería que solo crees las que necesitas y si por ejemplo la foto más grande que necesitas es de 800, tú lo subes a la web a 800 pero si sabes que luego en la ficha de producto se muestra a 400, uh -huh. lo que puedes hacer es que la versión mediana le digas que lo haga a 400, ¿vale? Esta sería una posibilidad. Dale. Otra opción es si necesitas más, claro, el tema de los tamaños de imagen en WordPress es un poco complejo y la parte básica que te digo la podrías hacer tú desde el panel, pero si vas a necesitar más tamaños de imagen, igual necesitas que a tu desarrollador te, te cree un tamaño. Pero el problema aquí, amigo desarrollador, es que cuando tú haces la foto, ya te viene a 10.000 píxeles. Entonces tú la tienes. Yo, estoy, yo ya he dicho que la tiene que subir a 800, que sería el máximo claro, que su problema sí. es que ya tiene 10.000 fotos de todos sus productos a 10.000 píxeles no, o lo que sea. Eso es con Photoshop exportar una, una. en lote, no exportar en lote. Claro, pero eso, sí, al final pero tú tienes que... Sí, perdón. <risa> Al final tú tienes que, que crear una acción que te diga, vale, exportar a un ancho concreto y demás. Esa era su pregunta. Ah, vale, vale, vale. Una vale, vez subida... No, sí. Vale, vale. sí, yo creo que no. El problema es más de cuando haces la foto a, a pasar claro. de, de, la, de, de la foto original... Al tamaño web, por decirlo vale. así. Como yo lo he hecho, es crear una vez una macro que se puede hacer de forma visual. Tú le puedes decir, decir empezar macro, le dices hacer esto, te lo guardas y luego es solo ejecutar una macro. Te pregunta la carpeta de, de origen, otra de destino y es un clic o sea, lo único que te lleva un poco de tiempo es hacer eso, pero tienes tutoriales seguro, yo lo he hecho porque para clientes hay veces que he cogido directamente una carpeta mantienes la original para no cargarte los originales y crea uno y si hay 50 lleva un poco más de tiempo porque va a estar el ordenador haciendo los esto, pero en tiempo para ti debería ser un clic una vez que ya tienes un, una macro de estas vale. hay solución, ¿ves? sabía que había solución <risa> gracias eh, eh, ¿A quién? Y con este contexto. <risa> Solo para apuntar, eh, ellos han comentado un plugin en la su charla que es el Imagify. Hay un montonazo más en WordPress y que lo que te van a solucionar es lo que tú decías, que tú ya tienes fotos subidas en una web, y la quieres ah, optimizar. Sí, sí. En ese plugin le dices el tamaño máximo, lo miras tú o se lo preguntas a, al diseñador, al desarrollador de la web que te digan cuál es el tamaño máximo que se va a ver o cuál es el que te recomiendan, lo configuras en ese plugin y le dices que te optimice toda la biblioteca de fotos. Y con eso ya lo, ten, lo tendrías. O sea, que te optimice el tamaño máximo, entonces las, todas las fotos van a tener como máximo ese tamaño y luego, como ha dicho Nawai, si quieres diferentes cortes, el mediano o el pequeño, los estableces también y como el proceso lo que va a hacer es coger la foto original y redimensionarla, ya te va a hacer otra vez dos cortes esos y vas a tener la galería de, de fotos perfecta. A ver, la trampa. Eso sirve para lo que ya tenéis subido, que no os lo vais a descargar otra vez y volver a subir no sé qué. Pero, pero si recuerdo lo... que subir cosas gasta energía. Es decir, la idea es que esto lo hagáis en vuestro ordenador, porque si no lo que vais a hacer es gastar consumir subiendo imágenes de 5.000 píxeles para que luego encima magify haga bla, bla, bla. Es una movida, pero es que todo gasta energía. Eh, no os agobiéis. Y aquí hay un paso extra y es que normalmente estos plugins guardan una copia de seguridad, con lo cual es espacio que está ocupando en el hosting. Y un poco, como os decía Nora, lo suyo es lo que no necesites ir limpiando. Entonces, bueno, recomendación. Mejor es, me es mejor que nada, pero que se sí. ser consciente y que sepáis que, que es así. Es una pregunta eh, de curiosidad total. En vuestra experiencia, ¿qué, qué os da mejor resultado? Porque la, la, la nuestra, en nuestro caso, creo que lo tengo claro, pero eh, me falta más info. ¿no? Um, ¿Plantilla eh, con Elemento, Gutenberg, cualquier eh, editor de estos, lo, lo mejor posible, lo más optimizado, pero tirando de esos recursos, o ir a Custom, eh, todo hecho a mano, eh, custom fields, custom types y todo el tema. ¿Contestas tú? O oh, si quieres contestar tú, vale. Estoy hablando de, de, de este contexto, eh, por rendimiento y tal, o, o por cosas, pues ya me imagino por dónde, pero... Sí, este eh, no voy a decir que todo lo que se haga a medida es mejor, porque eso sería una falacia... Pero si tú lo haces a medida, siempre tienes la opción de controlar todo. Entonces, si tú lo haces a medida y encima aplicas todo esto, podrás. Siempre que tú usas cosas de terceros, no vas a controlar la cantidad de cosas que meten los terceros. Entonces, en principio sería medida. Si luego tú diseñas a medida aquí, claro, pues no sé, habría que medir. Entonces sí, porque luego si diseñas a medida, pero no optimizas lo que os decía antes, diseñas a medida pero metes cosas que no te hacen falta, pues la respuesta no es clara. Pero claro, a medida te permite tener el control al 100% de todos los recursos que se usan, o por ejemplo yo, que no soy desarrolladora, mi problema cuando no tengo un desarrollador es que instalo cosas que no me hacen falta y no sé cómo quitarlas. Entonces, cada caso es un mundo y a lo mejor es mejor una web con Elementor que tenga una página, Bueno, es un poco raro, pero bueno una hueva a medida, que tenga 200 páginas que no sirven de nada ni la mitad claro, todo es relativo pero creo que mi respuesta sería esta, si lo controlas y tienes afán de hacer cosas sostenibles es mejor a medida pero depende del uso que le des a todo ¿te parece sí. bien? Sí, sí. perfecto, lo, por llevarlo a ejemplos claros eh, si, no, si no es a medida total, sino que utilizas WordPress y Gutenberg, simplemente es de perogrullo, pero es mejor esa opción utilizar los bloques nativos de WordPress que meterle un Elementor. Porque ya de hecho hay posts publicados en los que se demuestra cómo a nivel de velocidad de carga y de cantidad de información es mucha más, va más lento y necesita y carga más elementos porque claro, puedes hacer tantas cosas que eso está cargando muchas cosas innecesarias. Entonces, yo creo que la, o sea, obviamente la forma más sencilla sería una página estática HTML, CSS, ¿vale? Pero si ya se necesita interacción, yo iría a cuanto más nativo de WordPress mejor, y luego pues también depende de lo que necesite el usuario, si necesita toquetear mucho o no, y del presupuesto como bien decía Nora. Pero, sí. Vale. Gracias. No, no, no. no ¿Alguna duda más? El tema de los certificados, ¿cómo es? ¿Pasa por alguna auditoría? Por ejemplo, si quiero ofrecerle un servicio de diseño web a un cliente y hablarle de esta parte de sostenibilidad y más que todo informarle y darle más conciencia, ¿no? ¿Cómo es el tema de los certificados que mencionaste? Bueno, precisamente mencionábamos que no los hay, en realidad. O sea, el... Oficiales no los hay. Ah, claro. oficiales no los hay. Okay. Claro, lo que... Bueno, ahora una... tú que más. Sí. sí, sí, oficiales no los hay. O sea, esta es una de las hipótesis que creo que puede llegar a pasar en los siguientes años. No hay nada oficial. Lo que sí que hay son estos sitios que miden tu, tu nivel de liberación de CO2 principalmente y ellos te ofrecen un batch, pero es un sello propio, no es oficial. Okay. Pero sí que sirve mucho a nivel educacional. Y okay. para, o sea, tanto a nivel de convencer al cliente que haga una web que luego le salga un batch bonito uh -huh. y también a la gente que visita, porque si la gente visita de repente dice, ah, está utilizando, pues eso, el ejemplo de la moda sostenible creo que es bueno, o viajes sostenibles, joder, si tú vas a una web en la que están hablando de sostenibilidad y abajo ves que hay un sello aunque todavía no sea oficial y Ajá. que los números son buenos, porque claro, si pones uno de los baches y te dice tu web está entre los 10% ya, más ya, contaminantes claro. de, del mundo, mal. Pero si realmente da un número bueno y estás utilizando un hosting sostenible, estás apoyando tu mensaje. Claro, claro. Entonces sí. sería más por ahí. Ok, pues gracias. En lo que se refiere a convencer clientes, se me da bien eso yo siempre recomiendo usar ejemplos por ejemplo el ejemplo que puso una de su propia web la web aquella que era la leche da un poquito de trabajo pero a la gente los números le fascinan y entonces decir mira esta es esta web www.envadiola.go y mira esta es esta web que a ti te parece la hostia pero que sepas que hay este problema uh -huh. algo visual y con números en general suele funcionar entonces pues sería guay tener imagínate pues un dossier o algo así con unos cuantos ejemplos que puedas ir manteniendo actualizados y decir, yo, yo te dejo aquí los datos y luego tú los ves. Es una manera, como no hay, ahora no hay cosas oficiales y suele entrar bastante, bastante bien y luego hacer hincapié... Al final a nosotros nos gustaría que todo el mundo hiciera esto por amor al planeta y los gatitos con cara triste, pero a la gente le funciona la lista de beneficios, de pues te mejora el SEO, la conversión, no sé qué, uh -huh. bueno pues es otra cosa en la que apoyarte y si encuentras ejemplos reales y números de eso sería fantástico o a medida que empiece a ver por ejemplo como la BBC que lo utiliza, sitios más famosos, a la gente le parece que si lo usa la BBC... Al igual no lo voy a usar yo, ¿no? Entonces, bueno, este es un trabajo bastante manual tuyo, pero no son opciones que tienes. Pues básicamente esta charla, pues... Okay. coger ejemplos. Pues gracias. gracias. ¿Alguien más anima? Pues nada, un aplauso otra vez. Y nada, ahora tenemos unas empanadillas y bebidas y cervezas y demás y todo es el networking. Recordaros que de cara al año que viene nos mudamos al Canodrum y ya os informaremos por la web, por Meetup y por todos los sitios. Y muchas gracias a todos por venir.